Cibio, ¿qué, qué, ¿qué papel ha jugado? Eh, bueno, pues, <risas> pues eh, se decía antes, ¿no? Cibio, cuando comenzó, uh, comenzó como un, a, a imagen de organizaciones que estaban implantadas no en España, sino en, eh, en países como Reino Unido. Eh, estoy pensando, por ejemplo, en My Society, que en, en principio lo que hacía es generar herramientas para empoderar a la ciudadanía. Cibio empezó como eso. Uh, ahora mismo estamos más enfocados a, a ser una especie de... Eh, Redacción eh, sin ánimo de lucro donde nuestro objetivo está en fiscalizar y vigilar las administraciones públicas, no en un sentido, no os sintáis coaccionados pero básicamente lo que hacemos es vigilar eh, cómo se gestionan los recursos públicos eh, intentar eh, luchar contra la corrupción desde nuestra, nuestro pequeño papel y lo que hacemos todo es eh, utilizar los recursos disponibles, hacemos todo un periodismo basado en datos, en hechos eh, y luego aparte Fruto de este trabajo tenemos también una, un componente de lobby, ¿no? de un componente de recomendaciones, de intentar eh, cambiar las cosas, no solo informar de aquello que funciona mal, sino intentar proponer cambios para que eso no suceda y, y, y, y evitarlo. ¿no? Entonces, Cibio empezó con un proyecto, se recordaba anteriormente, que se llamaba Tu derecho a saber, que básicamente el funcionamiento que tenía era, era un sistema de gestión de correos, básicamente, por simplificarlo muchísimo. Teníamos eh, creo recordar más de 8.000, bueno, 8.000 son los ayuntamientos, teníamos casi más de 10.000 direcciones de correo diferentes, de diferentes organi eh, organismos públicos. Y entonces este sistema lo que hacía era cualquier ciudadano eh, podía registrarse con un su nombre real o falso, con un nickname, eh, un nickname y eh, enviar cualquier solicitud a cualquier organismo. ¿no? Entonces, Cibio empezó por esa línea. Eh, esto no pudo continuar el proyecto. Nosotros tuvimos que cerrar, en un proyecto que teníamos en conjunto con uh, Access Info y uh, tuvimos que desactivarlo precisamente por la entrada en vigor de la ley que requería la identificación. En ese momento yo era el administrador de, de esta plataforma y pasó de, de, de vigilar que la gente pidiese información y no utilizase el canal para insultar a las administraciones, eh, sino que obtuviera información que creía relevante para sí, mismo, para sí misma. Y... Uh, um, mi jornada cambió a llevar la mitad del tiempo, cuatro horas del día mínimo, a, a gestionar y registrar expedientes. Eh, me convertí en un burócrata. Eh, no era ya periodista, era un burócrata. Entonces, eh, nuestro papel en todo este recorrido ha sido de, de intentar impulsar una ley de transparencia en España, que eh, a diferencia de otros países europeos hemos sido de los últimos a... Uh, hay otros países como Bélgica que también ha tenido leyes que han ido cambiando y, y que se han ido adecuando al, está, al estándar europeo posteriormente, pero sí que es cierto que España pues, ha llegado tarde ¿no? uh, a esto. Sí que es cierto que en, en, en nuestra, nuestro impulso inicial, por ejemplo, con Tu Derecho a Saber, eh, no había ley de transparencia, eh, era anterior a la ley de transparencia. Entonces, encontrábamos que era una cuestión de cultura. Básicamente, se reducía a una, una cuestión de cultura. Había eh, organismos públicos, eh, estoy pensando, por ejemplo, en el País Vasco, que respondían por encima de la media. No voy a decir que era todo un mundo de rosas, pero respondían por encima de la media. Sin embargo, había otros organismos eh, que a día de hoy siguen siendo igual. <risa> Estoy pensando, por ejemplo, en, en, en Ministerio de interior o defensa, que son, son un, un, un hueso duro de roer. ¿no? Uh, pero bueno, hay una, un componente de cultura que va a llevar tiempo y entonces Cibio lo que intenta hacer, yo, por ejemplo, desde mi papel, que aparte de periodista... Bueno, como mi función de periodista, utilizo el derecho a la, a la información pública, el derecho de acceso, es por una parte obtener informaciones eh, destinadas a dar una imagen de que Transparencia no solo sabe cuánto cobra eh, tu alcalde o cuánto, eh, cuál es el patrimonio de, de nadie, porque a mí no me interesa. A mí me interesa saber si se ha enriquecido por cuestión de su cargo. Pero no, porque, entonces, eso es un, indicativo, es un indicador de que ha habido corrupción. Pero no me interesa saber si tiene un piso en Vieja. Me da igual. Eh, eso, por un lado, para ejercer mi labor como periodista eh, y mi derecho de acceso a una información veraz. Uh, pero, por otra parte, también yo me lo tomo como un juego, dado que la legislación eh, es bastante sucinta. Uh, juego a ampliar los límites, a jugar con el lenguaje, dado que el derecho de acceso es completamente o sea es un procedimiento administrativo muy burocrático y tengo que a veces ponerme el chip de hablar en idioma funcionario, uh, juego mucho con las palabras. A veces pidiendo la misma cosa con diferentes palabras tengo resultados diferentes. Entonces, juego a ampliar los límites, dado que no hay, en este caso, reglamentos, que faltan muchos reglamentos en diferentes territorios. Entonces, es un poco mi juego, ¿no? Por una parte, hacemos lobby desde Cibio, yo hago solitudes de información. Estoy pensando, por ejemplo, una que tuvimos, por poner un ejemplo, sobre cuántas armas... Una, era una duda que tenía yo personal. ¿Cuántas almas pierden los cuerpos policiales? ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias? Es un tema muy sensible porque al final se está perdiendo un, un alma de fuego. Eh, y bueno, pues también ahí puedes detectar ciertas cosas. Por ejemplo, se ha hablado de ¿Te de... respondieron? Eh, sí, sí. De hecho, o sea, pedí la información era a organismos policiales eh, tanto del Estado como aquellos independientes de la Dirección General de Policía. Estoy pensando en Mossos, en Echancha, Policía Navarra, Policía Canaria. Eh, bueno, y... y y el Ejército también. El Ejército no me respondió, pero me dijo que habían perdido tres armas. Tres armas pueden ser un cuchillo o un portaaviones. <risa> seguro que no eran eh, Y a saber. Pero, pero sí, luego, gracias a esas respuestas, ves un poco que es necesaria una infraestructura, dotar de recursos al, al, al sistema. Eh, por ejemplo, en la, la mejor información, eh, lo siento, fue el País Vasco. Cataluña fue, yo creo, la segunda, vamos a ponerla. Bueno, la, perdón. <risa> Por ser justos, eh, Navarra y Canarias fueron los mejores porque no perdieron ninguna arma, entonces su respuesta fue, fue tranquilizadora. Pero ahora sí que en información, eh, muchas veces eh, cuando hacemos una solicitud o cuando la planteamos o cuando hablo con colegas que hacen lo mismo, siempre estamos pensando primero, tengo que hablar como funcionario, que me entiendan, eh, que no me pillen, eh, me tengo que estudiar toda la regulación para ver si hay un procedimiento administrativo al que agarrarme como pueda, y sin embargo, en, en el caso del País Vasco, con esta información yo pedía eso, eh, las armas que se habían perdido eh, y qué había sucedido, ¿no? si se habían recuperado y tal. El País Vasco me dio un listado completo informándome de cada caso. Eh, casi era como informarme de las actas de sanción a sus agentes. Eh, por, por, por ir al detalle, que siempre gusta. Las armas que se perdían, por ejemplo, explicaban que se habían perdido muchas escopetas. Y era porque los agentes, antes de subirse al coche, lo ponían encima, arrancaban la marcha, se olvidaban y caían. Lo bueno también de esa información es que, de, no recuerdo el número, era más de una decena eh, pero se habían recuperado todas las armas solo se había perdido una eh, y explicaba también la sanción de los agentes que por, es un poco también que la administración no está escondiendo nada, que no hay nada y te da toda la información sin buscarse las excusas para uh, antes de ver si hay información ¿no? que es bastante corriente y sin embargo por ejemplo en Cataluña había menos información quizás por el sistema de información se daba información de qué comisarías los agentes y si había habido alguna sanción era una tabla de Excel muy sosa, no había tanta información. Y luego, por otro lado, pues, ves desastres como eh, eh, mmm, la Guardia Civil, que son informaciones uh, verbales, donde yo me lo monto en mi cabeza como hola, sargento, he perdido el arma, eh, vaya muy mal, siéntese. Eh, y, en fin, no hay una, un registro que lleve esa gestión, como, por ejemplo, sí que en el País Vasco encontré toda la información de forma muy sencilla ¿no? y muy comprensible. Entonces, eso, por un lado, me hace... A mí, como periodista, como, como ciudadano, eh, ver que es necesario una infraestructura que esté preparada. Me pregunto, pregunto ya que estamos en, eh, en un ámbito muy administrativo, eh, si los pliegos, cuando se genera un contrato de gestión de documentos o gestión de expedientes, si se está incluyendo alguna medida o en, el, en los pliegos técnicos se incluye eh, alguna premisa de que la información tenga que ser descargable para poder ser entregada a la ciudadanía. Me pregunto. No sé si se está incluyendo. No tenemos inclu Está previsto, está previsto estas cláusulas para incluso el tema de poder facilitar los datos en formato ya reutilizable, pero se irá incluyendo en función de las naturalezas Gracias. de los contratos. Bueno, pues eso es un punto, por ejemplo, me alegra escuchar eso. Y luego, por otra parte, eh, bueno, pues como decía, ¿no? el, el, el trabajo de Cibio es identificar aquellos problemas. Ahora, una de las batallas que tenemos relativas al derecho de acceso, bueno, son... Tenemos tres casos, dos en el Tribunal Supremo y uno en la Audiencia Nacional, donde también hemos incorporado la, la litigación estratégica a nuestra, a nuestra acción ¿no? de, de lobby o de intentar eh, asegurar el derecho de acceso a la información pública. En este caso, eh, se me viene a la cabeza uno muy importante y muy relevante, que es eh, una interpretación que hubo en segunda instancia eh, eh, por la Audiencia Nacional, eh, en la que decía que no tenemos derecho a, saber a, a preguntar o a, o a obtener información referida a periodos anteriores a la entrada en vigor de la ley. Era una especie de entendimiento de retroactividad que para nosotros es... Eh, nuestro abogado dice, Javier de la Cueva, que es nuestro abogado y además es patrono de la Fundación, dice algo así como ¿para qué queremos una ley de transparencia entonces? ¿Para qué queremos una ley de secretos oficiales si ya tenemos una ley de transparencia que oculta desde tanto periodo de tiempo? ¿no? Esa es una lucha muy importante. Eso empezó como una pregunta tan inocente, o quizás no, de... Eh, Cómo son, quién acompaña a los altos cargos en los aviones oficiales, cómo se utilizan esos aviones. Toda la duda venía siempre que pregunto, siempre que cuento esto me dicen, tú querías preguntar si quería saber si estaba Corina en los aviones. No, me da bastante igual. Esa pues sí, yo. Eso, eso, eso no, pero sí que es cierto que cuando hablas con periodistas que han viajado en estos aviones te dicen qué personas hay que no saben muy bien por qué están o cómo funcionan las delegaciones comerciales, eh, los empresarios que están invitados lo hacen por la economía del país. Pero, pero ¿están pagando el billete? ¿En, qué, en función de que van? ¿Cómo funciona? Desde, desde, la, desde la curiosidad absoluta. ¿no? Y bueno, pues al final lo que sí hemos podido saber es, bueno, yo todavía no he tenido la información, otro periódico lo pidió y lo obtuvo, yo, yo sigo esperando que me dé mi respuesta, pero básicamente nos dieron el acceso a los movimientos de los altos cargos, a excepción por la ley de secretos oficiales, del jefe del estado, en este caso el rey, y del presidente del gobierno. El resto de car altos cargos, eh, quienes os acompañen, pues tendrán que ser <ríe> eh, públicos, ¿no? Esta información. Y luego, por otro lado, tenemos un, un caso, uh, eh, voy a obviar el del tribunal de cuentas y el personal eventual, pero tenemos otro caso eh, relativo a, a código, que es algo que intentamos aplicar soluciones o estamos aplicando a, a nuestra realidad, cosas que a lo mejor reglamentariamente no tenemos eh, muy bien atadas. Eh, se habla mucho de Smart Cities y cosas así. Eh, no sé si estamos preparados desde el punto de vista de acceso a la información que se va a recopilar o que se puede utilizar ¿no? para todo esto. En este caso es algo tan sencillo como el bono social eléctrico. Nosotros pedíamos información sobre el código porque éramos conscientes de que había fallos en los ciudadanos. Esto ya no va tanto... O sea, yo, por ejemplo, lo pienso desde el punto de vista, no sé si conocéis, la pirámide de Maslow. Es un poco la pirámide de Maslow va desde las... Uh, de las necesidades básicas hasta las necesidades más elevadas. Y en estas, la parte más básica es el eh, derecho a, o, o al menos evitar la pobreza energética, ¿no? Que en invierno no el frío, que puedas calentar la casa, que puedas calentar la comida. Y esto es un problema sensible que el ciudadano entiende mucho mejor. Eh, es algo que preocupa más que, si, que, que las delegaciones comerciales cómo funcionan, quizás. Um, por tanto, para nosotros empezó como un caso de intentar analizar y auditar ese código porque en nuestro equipo, pues eso, tenemos desarrolladores informáticos eh, que entienden muy bien cómo funciona el código. Y nos dimos, eh, y, y fue todo porque nos alertaron los ciudadanos, ¿no? eh, Gente, sobre todo, vulnerable, eh, colectivos vulnerables que, no, que vieron que, siendo, según la normativa, de acuerdo con la normativa, eran beneficiarios de este bono social, el, había un sistema informático que era el, donde se tramitaban estas solicitudes, donde eh, se les denegaba el, el, el bono. Y por tanto, nosotros pedimos este código. Y bueno, ahora mismo eh, se nos denegó se nos denegó la información, bueno, hubo un silencio administrativo porque esto es otro, por no irme de las ramas, hubo un silencio administrativo <ríe> y el Consejo de Transparencia Estatal lo que dijo fue que teníamos derecho de acceso a eh, las a, especificaciones técnicas del código, que es básicamente, eh, bueno, y a, y a toda la documentación relativa, pero no teníamos derecho de acceso al código. Es decir, supimos, por ejemplo, cómo se había estructurado como había sido la secuencia lógica que se decía el programa que tenía que ser, pero no hemos sabido si el programa eh, cómo está efectivamente realizado. ¿no? Esta secuencia lógica con esa sola información ya supimos que estaba mal diseñado el programa, que se estaba, por ejemplo, pidiendo eh, siempre eh, informar sobre eh, tu um, situación tributaria o tu situación, tus ingresos. Pero hay colectivos en, en, en beneficiarios de esta, de, del bono social que no, no hay requisito de renta. Por ejemplo, estoy pensando en familias numerosas y otros colectivos. Eh, y entonces, um, eh, bueno, pues ahora hemos empezado una, una batalla legal contra el Consejo de Transparencia en este caso porque entendemos que el código está tomando decisiones que están fuera de lo que dicta la ley y que tenemos derecho de acceso a, a, a, a auditar esta información como ciudadanía, ¿no? Y, por tanto, esa es otra batalla que también no es tan novedosa, porque la Administración usa aplicaciones para un montón de cosas, pero es algo que también está sobre encima de la mesa, ¿no? El, el derecho de acceso se queda en, en memorias, en datos. Tenemos derecho a acceder también al código de los programas que utilizan y que toman decisiones en la vida de los ciudadanos, en la, en, sobre todo para cubrir sus necesidades básicas. Es otra de las patas que estamos también iniciando. Muchas gracias.